Se puede ejecutar de muchas formas R en nuestro ordenador. Tal vez lo más común sea instalar el programa R y la consola RStudio y así tendríamos todo en nuestro ordenador y no dependeríamos para nada de Internet. Sin embargo, también podemos trabajar en la nube. Para ello os muestro algunas de las formas que se puede hacer. Podemos trabajar, por ejemplo, en RStudio Cloud, que simplemente es gratis, nos tenemos que registrar, y como vemos, es exactamente igual que la versión de escritorio. También hay otras páginas, como por ejemplo, red.it, que también nos permite programar. en Sin embargo, nos hemos decidido por la página rdrr.io, porque además nos permite trabajar de manera gratuita, sin registrarnos, y podemos crear notebooks de Jupyter vamos a ver cómo se hace. Creamos un notebook, esperamos un momentito a que lo cree y nos crea un notebook de bienvenida. En realidad este notebook no nos interesa para nada, pero nosotros podemos crear uno nuevo. Por ejemplo, venimos aquí y le decimos que queremos crear un notebook. There. Y ya podríamos trabajar aquí perfectamente. Aquí vemos el logo de R porque estamos trabajando en R. También podríamos subir archivos. Si nos vamos aquí a File Open, pues podríamos elegir archivos para subir. Aquí en Upload se nos abre nuestra pantalla y aquí podríamos elegir nuestros archivos. Bueno, una vez hecho eso, también podemos ver cualquiera de ellos, este de aquí, y si queremos lo podemos bajar en nuestro ordenador. Para ello lo mejor es bajarlo en formato notebook. Aquí lo tenemos, podemos pinchar y seleccionar una ubicación para guardarlo. Vamos a calcular la media de los datos que aparecen aquí. Para ello vamos a seguir una serie de pasos. Lo primero es que vamos a introducir todos los datos en un vector. El vector lo vamos a llamar x y para guardar los datos en ese vector escribimos un igual y escribimos la función c que sirve para concatenar. Aquí dentro tenemos que escribir todos los datos separados por comas. En vez de escribirlos uno a uno, lo que vamos a hacer, aprovechando que los tenemos aquí, es copiarlos y pegarlos. Y al pulsar mayúsculas Enter, ya ha quedado guardado en el vector X el conjunto de datos. Para ver que efectivamente eso es así, tecleamos el nombre de la variable, volvemos a ejecutarlo, y aquí tenemos todos los datos están guardados en el vector x. Para calcular la media utilizamos la función min. Min de x nos da 28,92. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar otra fórmula para calcular la media. Para ello vamos a empezar sumando todos los datos. Con la función sum tenemos que la suma de todos los datos es 376. Y ahora vamos a ver cuántos datos hay. Para ello tenemos que calcular la longitud de un vector. Para ello escribimos la función len. Y si no recordamos muy bien cómo se escribe, podemos empezar a escribirla y pulsar el tabulador. Y vemos una ayuda contextual. Elegimos la función que queramos. Y vemos que hay 13 datos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular la media aplicando la conocida fórmula de sumar los datos y dividirlo entre el número de datos. Vamos a ver, sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos. Escribimos x y nos vuelve a dar lo mismo. Y ahora vamos a comprobar algunas de las propiedades de la media. Por ejemplo, vamos a sumarle 4 a todos los datos. Y la media nos debería salir también 4 más que anteriormente. Bueno, pues vamos a guardar los nuevos datos en la variable i. Y. y para sumar 4 a los datos simplemente tenemos que escribir el nombre del vector que los contiene y sumarle 4. Vamos a ver que en i efectivamente están esos datos. Pues ahora tenemos los datos sumando 4 a cada uno de ellos. Vamos a calcular la media la media de y, y nos sale 32,92, justamente 4 unidades más que lo que teníamos aquí. Y ahora vamos a multiplicar todos los datos por 10. Lo guardamos en una nueva variable que llamamos z, y escribimos 10 por x, y vemos que hay en z. Bueno, pues están todos los datos multiplicados por 10. Y lo que vamos a hacer ahora pues, es calcular la media de z, que nos debería dar 10 veces más que 28. Efectivamente, nos da 289,23. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular la media cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencias. Y lo vamos a hacer de dos formas. La primera es la que se emplea habitualmente de añadir más columnas aquí, una columna con x por f y luego hacer varias sumas. Bueno, pues procederemos de esa manera. Lo primero que vamos a hacer va a ser guardar en una variable x todos los valores de la tabla de frecuencias, que son 3, 5, 6 y 7. En la variable f vamos a guardar las frecuencias 7, 4, 6, 9. Vamos a ver que efectivamente tenemos esos datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser multiplicar X por F. X por F. Y obtenemos el siguiente vector. Vemos el 21 que procede del 7 por 3, el 20 que procede del 5 por 4. Bueno, pues ahora los tenemos que sumar todos esos valores. Y lo tenemos que dividir entre el número de datos. Bueno, pues para conseguir el número de datos debemos sumar la columna de las frecuencias. Así que empleamos la función sum aplicado a la variable f. Y tenemos que nuestra media es 5,38. Y ahora vamos a ver otro método para poder calcular la media y también otros parámetros como veremos posteriormente. Lo primero que vamos a hacer es aprender a usar la función REP, que sirve para repetir elementos. Si escribimos REP, un 1 y separado por una coma un 20, le estamos diciendo a R que nos cree un vector con 20 unos. Efectivamente, ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser introducir todos los datos que tenemos aquí en un vector. Ese vector lo podemos llamar, por ejemplo, Y. Y para guardar datos en un vector, hasta ahora hemos empleado el signo igual. Sin embargo, también se puede emplear esta combinación de símbolos. El signo de menor y el guión. Y vamos a guardar aquí todos los elementos. Bueno, pues vamos a repetir el 3 7 veces. Vamos a repetir el 5 4 veces. Repetimos el 6, 6 veces, y ahora lo que vamos a hacer va a ser introducir el 7, 9 veces, pero 1 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces. Se pueden combinar la función REP con introducir los vectores, digamos, 1. Vamos a ver qué contiene efectivamente contiene todos los datos y vamos a calcular la media a ver si sale lo mismo que antes. La media con la función min de la nueva variable que se llama i pues nos sale también 5,38. Vamos a calcular la mediana de los mismos datos que teníamos anteriormente. Para ello los introducimos en un vector x, ya los tengo metidos, y para calcular la mediana creamos la función media. Y tenemos que la mediana es 28. Vamos a comprobar que efectivamente esta es la mediana. Para ello vamos a ordenar los datos con la función sort. Si escribimos sort x tenemos los mismos datos pero ordenados. Vamos a guardarlo en una variable que llamamos i. Ya lo tenemos. Ahora vamos a calcular cuántos datos hay. Calculamos, length y vemos que hay 13 datos. Bueno, pues ahora vamos a explicar cómo se puede acceder a cada una de las posiciones de un vector. Si tenemos un vector i que tiene estos datos, si queremos acceder, por ejemplo, a esta posición, que es la posición número 4, tenemos que teclear y, y entre corchetes la posición I4. Y como vemos nos sale el 23. Si hacemos I12, como había 13 datos, nos saldrá este 34. Bueno, pues para calcular la mediana tenemos que encontrar el que esté en el medio. Como había 13 datos, pues el que está en el medio es la posición 7, que deja 6 datos a cada lado. Y efectivamente nos da el 23. Ahora vamos a ver cómo se calcula la mediana cuando hay un número par de datos. Vamos a crear otro vector, los vamos a escribir ordenados, los datos, y aquí tenemos cuatro datos. Para calcular la mediana lo que tenemos que hacer es coger los dos que estén en el medio, que son estos dos que marco aquí, y hacer su media aritmética. Vamos a ver qué es lo que hace R pues introducimos y nos da 7,5, que efectivamente es la media aritmética de 6 y 9. Y si queremos calcular la media de unos datos dados por una tabla, no nos queda más remedio que introducir esos datos en un vector. Para ello utilizamos la función REP, como ya hemos visto, escribimos 3,4, repetimos el 5, 4 veces también, el 6 9 veces y el 7 también nueve veces. Bueno, pues una vez que los hemos introducido, lo comprobamos por si acaso. Ahora solo nos queda calcular la mediana. La mediana de estos datos es el 6. Vamos a calcular ahora una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencias se puede hacer con datos cualitativos o cuantitativos. Sin embargo, debemos tener cuidado que cuando escribimos textos los tenemos que escribir siempre entre comillas. Bueno, todos estos datos que hay aquí los tengo ya escritos para guardarlos en la variable x y no perder tiempo. Bueno, pues para hacer una tabla de frecuencias utilizamos la función table. Si hacemos esto... Aquí nos dice el nombre de la variable, que es x, casados hay 5, divorciados hay 1, solteros hay 7 y viudos hay 1. Viendo esta tabla, pues perfectamente podríamos ver la moda. La moda es el 7. Sin embargo, vamos a hacer algo un poco mejor, para cuando tengamos una tabla un poco más complicada. Vamos a ordenar esa tabla. Utilizamos el comando sort, que ya hemos visto, y así ya nos quedan ordenados y vemos que el último es el 7, es la lambda. Bueno y ahora vamos a calcular tablas de frecuencias relativas. Pues para ello lo único que tenemos que hacer es coger la tabla que tenemos y dividirla entre el número de datos. ¿Y cómo se puede obtener el número de datos aquí? Bueno pues se podrían sumar estos datos pero también coincide con la longitud que tenemos del vector x. Bueno, pues esto es en tanto por uno o frecuencia relativa de todas las variables que aparecen. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular lo mismo pero con porcentajes. Vamos a multiplicar lo anterior por 100. Pues copiamos y multiplicamos por 100 en cualquier parte, por ejemplo aquí y ahora ya lo tenemos en tanto por ciento, casados son el 35,71%. Bueno, y vamos a ver, si la función SUM se aplica a un vector, ya sabemos que lo que hace es que suma todos sus elementos. Bueno, pues si la función SUM se aplica a una tabla, lo que hace es que suma todas las frecuencias. Efectivamente, teníamos 14 datos. Vamos a comprobarlo escribiendo también la función length. Y vemos que también nos sale 14. Y ahora vamos a ver cómo se puede hacer una tabla de frecuencias acumuladas. Para ello no podemos utilizar los datos que teníamos antes, pues no estaban ordenados. Tenemos esta tabla de frecuencias que tenemos aquí. Bueno, ya la he introducido en un vector y vamos a ver que efectivamente está dentro. Para crear una nueva celda aquí podemos pulsar escape B, y ya nos aparece una nueva celda. Bueno, pues ahora, aunque parezca mentira, lo que vamos a hacer es volver a calcular la tabla. Hemos hecho una tabla, la hemos deshecho y la volvemos a hacer. Y efectivamente nos da lo que teníamos Bueno, pues si a esta función que tenemos aquí, a esta tabla, le aplicamos la función cum de cumulative sum, lo que nos da es la tabla, de frecuencias acumuladas, como vemos nos da una presentación distinta y por supuesto también se podría dividir por ejemplo entre el número de datos y entonces obtendríamos la tabla de frecuencias acumuladas pero relativas bueno y ahora aquí tenemos una serie de datos que en principio forman parte de una variable continua y la vamos a agrupar en intervalos para no perder tiempo ya he introducido todos los datos en un vector x y ahora vamos a ver cómo se pueden construir varios intervalos y guardar todos los datos en ellos. Bueno, pues para ello vamos a guardarlo en una variable que llamamos y y utilizamos la función cut de cortar y le tenemos que decir qué es lo que queremos cortar y cuántos cortes queremos. Pues vamos a ver qué es lo que nos sale en la variable y. Bueno, pues nos ha salido desde 16,2 a 17,9. Efectivamente, el primer dato está ahí. Y así con todos. Bueno, pues con esta nueva variable ya le podemos calcular su tabla de frecuencias. La tabla de esto es esto que hay aquí. Y aquí tenemos que desde el 14,5 al 16,2 ha habido 5 casos, etc. Ahora vamos a ver cómo se calcula el máximo, el mínimo y el rango, que es muy, muy sencillo. Tenemos los datos de siempre, los hemos introducido ya dentro del vector X y para calcular el máximo utilizamos la función max de X y el máximo es el 56. Lo podemos comprobar, por ejemplo, ordenando los datos y vemos que el dato más grande es el 56 y el más pequeño es el 12. Bueno, pues eso se puede conseguir también con la función min, min de x, 12. Y ahora vamos a calcular el rango, que normalmente se puede definir de dos maneras. Una es restando el máximo menos el mínimo, que es lo que vamos a hacer aquí, y nos da un rango de 44. Y la otra manera de calcular el rango es dando los dos valores, el máximo y el mínimo. Bueno, pues R tiene una función que nos lo da directamente. La función range, si lo calculamos, nos devuelve dos datos. El primero es el mínimo y el segundo es el máximo. Ahora vamos a calcular la varianza de estos datos. Y en R hay que tener en cuenta unos pequeños detalles. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser guardar los datos. Vamos a calcular la media también y lo vamos a guardar en una variable llamada m. Y también vamos a calcular el número de datos y lo vamos a guardar en una variable llamada n, porque la vamos a usar después. Tenemos ya todos nuestros datos guardados. Bueno, pues vamos a calcular la varianza aplicando esta fórmula Vamos a hacerlo paso a paso. Primero, a, la, a los datos le restamos la media que lo teníamos guardado en m. Así que a todos los datos le restamos la media. Ahora lo elevamos al cuadrado y todos se convertirán en positivos Bien, ahora lo que tenemos que hacer es sumarlos sumamos estos nos da este número y lo tenemos que dividir entre el número de datos que lo habíamos guardado en la variable n y nuestra varianza nos da 99,60 sabemos que hay otra fórmula para calcular la varianza que es la que normalmente se aplica cuando se hacen los cálculos a mano pues es más sencilla de realizar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero tenemos los datos, los elevamos al cuadrado, tenemos que sumarlos, poco a poco la vamos haciendo, lo dividimos entre el número de datos, que lo teníamos en n, y ahora le restamos la media al cuadrado. Y efectivamente nos da 99,60. R tiene una función para calcular varianzas. Vamos a aplicarla. Se llama var, pero si la aplicamos vemos que no nos da lo mismo. Ahora vamos a explicar por qué sucede esto. En realidad, R lo que calcula es la varianza muestral que corresponde a esta fórmula. Vamos a comprobarlo. Teníamos aquí nuestra fórmula, que es la que hemos aplicado dividiendo entre n, y ahora vamos a hacer la misma fórmula, pero dividiendo entre n menos 1. Bueno, pues r, por defecto, calcula esta varianza que se llama varianza muestra. Y ahora vamos a ver cómo, usando estas dos funciones, podemos calcular nuestra verdadera varianza Vamos a empezar. Tenemos la varianza. Pero esta varianza tiene un n menos 1 debajo. Bueno, pues para quitarle ese n menos 1 multiplicamos en la parte de arriba por n-1. De esa manera, hemos eliminado, perdón, que hay que escribir un asterisco, hemos eliminado la parte de n-1. Bueno, pues ahora lo vamos a dividir entre n. Y de esa forma podemos calcular la varianza que a nosotros nos interesa. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es sumar 5 a todos los datos y vamos a calcular la varianza otra vez. Vamos a emplear esta fórmula que tenemos aquí. Bueno, pues los nuevos datos los llamamos Y y van a ser X más 5. Vemos nuestros datos. Todos aparecen sumados 5. Bueno, pero si calculamos nuestra varianza, lo único que tendríamos que hacer sería aplicar esta fórmula. Pero en vez de colocar la variable X, colocar la variable Y. Y sabemos que al sumar la varianza no cambia. Tenemos que sigue siendo 99.60. Bueno, y ahora vamos a coger la, los datos y los vamos a multiplicar por 5. Si multiplicamos los datos por 5, aquí lo vemos, la varianza se tiene que multiplicar por 25. Vamos a ver, cogemos nuevamente nuestra fórmula, la aplicamos aquí, y calculamos. Bueno, pues resulta que este número, si lo dividimos entre 25, que precisamente es 5 al cuadrado, nos debería dar la varianza original. Vamos a verlo. Aquí tenemos el 99,60 que ya teníamos de otras veces. Una vez calculada la varianza, la desviación típica es muy sencilla, pues lo único que hay que hacer es la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo con esta fórmula Ahora lo vamos a hacer ya un poco más rápido. Tenemos nuestros datos guardados en X y le restamos la media y lo elevamos al cuadrado Vamos viendo. Esto lo sumamos y lo dividimos entre el número de datos y obtenemos la variante. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacerle la raíz cuadrada a ese número y eso se consigue con la función SQRT de square root en inglés. Bueno, pues nuestra desviación típica es exactamente 9,98. También vemos que tiene una función R para calcular la desviación típica o desviación estándar, pero nuevamente no es el valor que nos ha dado a nosotros. Y la razón es que divide entre n-1, puesto que calcula la varianza muestral. Vamos a ver que efectivamente eso es lo que hace R. Copiamos la fórmula que nosotros hemos aplicado, y vamos a ver que si dividimos entre n-1, nos da lo que calcula R. Bueno, y ahora vamos a ver cómo podemos calcular nuestra desviación típica utilizando estas cosas. Vamos a ir poco a poco. Teníamos que la varianza se calculaba con par. Su raíz cuadrada se calcula con esto. Pero esta no es la que nosotros queremos. Esta tiene un n-1 en la parte de abajo, pues para quitarle un n-1 lo ponemos de esta forma, tenemos que añadir 1 abajo. Pero al calcular la raíz cuadrada, este número de aquí también le tenemos que calcular la raíz cuadrada. Lo tenemos que pensar un poquito, pero bueno, no es muy difícil, es un poco de álgebra. Si hacemos esto, añadiendo este factor de corrección, lo que hacemos es calcular la desviación típica que corresponde, a los datos poblacionales. Ahora ya que hemos calculado la desviación típica, vamos a calcular la desviación media, que se usa muchísimo menos que la típica porque presenta algunos problemas matemáticos relacionados con la diferenciabilidad. Sin embargo, es una medida que tiene su lógica. Bueno, como en los ejercicios anteriores, tenemos nuestros datos guardados y vamos a calcular la desviación media. La desviación media corresponde a esta fórmula. Lo que tenemos que hacer es calcular la distancia desde cada uno de los puntos a la media y luego con esos datos que tenemos hacer una nueva media. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Cogemos nuestros datos y le restamos la media. Naturalmente así aparecen valores positivos y negativos. Nosotros queremos que todos sean positivos. Una manera de conseguirlo es elevándolo al cuadrado y así se calcularía la varianza. Pero también se puede calcular el valor absoluto con la función APS. Bueno, si hacemos esto, todos los valores se transforman en positivos. Y ahora lo que tenemos que hacer es una media de estos datos. Para ello, lo que hacemos es la suma y lo dividimos entre el número de datos. Y obtenemos una desviación media de 7,30. También podríamos haber hecho esto, podríamos haber calculado directamente la media de este valor, y nos vuelve a dar lo mismo. Bueno, pues si en la función anterior quitamos el valor absoluto, vamos a ver qué nos sale. Lo copiamos y quitamos el valor absoluto. Bueno, esto ocurre no solo para este ejemplo, sino en general nos sale este valor que es prácticamente igual a cero. Esto es un número por 10 elevado a menos 16. Bueno, como este número es cero, lo que significa desde un punto de vista geométrico o desde un punto de vista físico, es que si consideramos que los valores son como pequeñas bolitas, pues la media sería exactamente su centro de gravedad.